Bienvenidos a BookPrice.es. En la página principal se ha querido hacer un diseño sencillo y navegable. Comenzamos comentando el menú principal, situado a la izquierda de la pantalla. Los tres primeros puntos de este menú están destinados al cuerpo principal de la web. La información se presenta en orden cronológico, de manera que en cada una de las principales categorías, libros, manuscritos y grabados, tenemos la opción de consultar por siglos, desde el 16 al 19. Estas tres categorías principales las encontramos también en un menú inferior que ofrece navegabilidad y usabilidad extra, ya que durante la consulta a la web, el usuario puede ocultar el sidebar izquierdo para ganar el 100% de la pantalla y obtener de esta manera una visión más cómoda. Dentro de cada subcategoría, por ejemplo, vamos a consultar manuscritos del siglo XVI, se presentan las fichas bibliográficas, también ordenadas cronológicamente. En cada ficha se muestran los detalles de la obra. Fotografía en alta calidad, año, autor, título, descripción, casa de subasta donde se vendió, fecha de la venta y precios de salida y remate. Actualmente la web cuenta con más de 120 fichas bibliográficas y este dato seguirá aumentando. Además de esta información, la web ofrece otras herramientas fundamentales, como son, por una parte... El calendario de subastas, donde el usuario puede consultar de manera rápida y fácil las próximas subastas especializadas en libros y manuscritos en España. De cada una se especifica localización y teléfono, número de lotes que se subastan, etc. La información que la web recopila depende a su vez de la información que cada casa de subasta ofrece. Para facilitar la consulta, cada una está identificada con un color. Otra herramienta de apoyo a la consulta es el glosario que ofrece términos de uso específico en el comercio y descripción de libros, manuscritos y grabados. Actualmente cuenta con más de 200 entradas. Si detectáis alguna carencia, no dudéis en avisarnos. Y por último, la herramienta estrella. Os ofrecemos la posibilidad, en el apartado Tasa tu obra, de enviarnos algunos datos y una fotografía de tu pieza y nosotros, gratuitamente, intentaremos daros una orientación de precio. Además, os diremos si últimamente ha salido algo parecido y en qué casa de subastas. Cuanto más datos nos enviéis, más fácil y fiable será la tasación. Recordad que como mínimo nos tendréis que ofrecer los datos marcados con un asterisco. Y en observaciones podéis añadir todos los comentarios que creáis pertinentes, aquello que haga vuestra pieza especial, cuadernaciones, dedicatorias, etc. Para finalizar, solo quería recordaros que todos los contenidos de esta web se pueden compartir por medio de las redes sociales Facebook, Twitter, Google Plus y correo electrónico. Además, os invitamos a seguirnos mediante Facebook, Twitter, Google Plus y YouTube. En tan solo un mes de andadura ya hemos recibido más de 600 visitas. ¿Te vas a quedar sin conocernos? Esperamos que os haya gustado la navegabilidad. Los contenidos y las diferentes herramientas que os ofrecemos desde Book Price, libros y manuscritos. Un saludo cordial y os esperamos muy pronto.